quería preguntar eh, a este punto, eh, considerando que Europa ha demostrado ¿no? Eh, como ha hecho también con el, el, el fondo de resiliencia y recuperación a la época y ahora se ha compactado sobre tema de eh, posición eh, en, en, en relación a la, a la invasión de Ucrania está pensando a una defensa común quiero decir Europa parece eh, más Europa ¿no? respecto a, a los últimos pedidos. Eh, y también el Banco Central respecto a la FED ha tenido un comportamiento ligeramente distinto en el sentido que mientras que la FED ha empezado a aumentar los tipos de interés eh, el Banco Central Europeo ha dicho que podría hacerlo pero todavía no ha, no ha hecho nada eh, porque la inflación seguramente es una inflación importante y me parece de entender que no tenemos fechas de cuándo podría eh, crecer eventualmente el tipo de interés en Europa. Entonces, ¿qué nos esperamos o qué tenemos que esperarnos del Banco Central Europeo? ¿Por qué? Porque esto de la, del tipo de interés impacta muchísimo eh, sobre la deuda, impacta de las empresas, de los estados y, y bueno, también es sobre la inflación. ¿no? Y luego, esa inflación, a raíz de lo que tú dices, que quizás el tiempo será más largo eh, de, de situaciones de incertidumbre, la inflación eh, más importante la energética, ¿no? Entonces efectivamente puede ser que en vez de ser temporal como se pensaba, esta eh, se convierte, no digo en estructural, pero casi, ¿no? Eh, ¿Qué va a hacer el, el BCE? Pues esto es lo que se están preguntando los mercados y es más los mercados cada vez esperan que el BCE cada día se esperan que el BCE se mueva más rápido de manera más agresiva. ¿no? Yo creo que ha habido uh, un cambio estructural en la manera de pensar del BCE eh, desde los últimos números de inflación, ¿no? sobre todo los números de diciembre y enero. Uh, en diciembre y enero estábamos hablando de si hacía falta subir tipos uh, en el meeting de diciembre. Eh, eh, desde entonces ya estamos hablando de un proceso de normalización. ¿no? Yo creo que, que las palomas del BCE, eh, después de esos números de inflación tan elevados en diciembre y en enero, han tirado un poquito la toalla, ¿no? Y han dejado de luchar y ahora se concentran en eh, tener una senda de subidas de tipos que vaya a ser razonable. Entonces, eh, el, el, la manera de pensar en el BCE ahora no es tanto si van a subir tipos o no, sino cuándo. Y visto lo que nos han dicho en términos de compras de activos, que seguramente se van a acabar en julio, pues realista, lo, lo, lo realista es pensar que como muy pronto van a poder subir tipos en septiembre. ¿no? Para mí, septiembre va a ser muy, muy difícil porque va a ser el punto álgido del coste en términos de crecimiento de la crisis actual. ¿no? Yo creo que eh, eh, va a haber mucha resistencia a subir tipos eh, en un contexto donde el crecimiento va a estar muy cercano uh, de cero, uh, potencialmente claro. eh, incluso negativo. Pero una vez llegue diciembre, el crecimiento se haya recuperado, la inflación siga excesivamente eh, elevada, eh, ahí es donde empiezan a subir uh, tipos. ¿Cuánto? Yo esperaría uh, que sigan subiendo tipos hasta lo que los economistas llamamos el, el, el tipo de equilibrio, ¿no? El tipo neutral, que no es, está en el, eh, eh, no muy lejos del 0,75. Con lo cual, yo esperaría que subieran el tipo de depósito 25 puntos básicos cada trimestre hasta diciembre del 2023, al menos. Una vez dicho esto... Eh, para que paren necesitamos ver que la inflación baje del 2%. Si llegamos o sea, a diciembre del 23 y si la inflación sigue por encima del 2%, lo más probable es que continúen.